Los monitos de Meoki Los encuentros con extraterrestres no son casos aislados. Al contrario, constantemente se escriben en todo el mundo nuevos sucesos en la historia de la ufología, donde personas indican haberse encontrado con seres que no son de este mundo. En su mayoría estas historias narran encuentros pacíficos, donde estos desconocidos seres tratan de dejar un mensaje para la humanidad a los contactados. En otras ocasiones parecen que las personas son examinadas para después borrar sus memorias. Esto se describe como un encuentro cercano del cuarto tipo. Pero la historia que hoy desempolvaremos es muy diferente. Mi nombre es Oxlacastro y hoy analizaremos el expediente de los monitos de Meoki. Bienvenidos a mi canal. Comenzamos. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Meoki es una pequeña ciudad ubicada en el estado de Chihuahua en México. Durante la mayor parte del siglo pasado, este lugar pasó desapercibido por el conocimiento popular. Pero fue en 1987 que un extraordinario suceso en el llamado Barrio Nuevo, pondría a la comunidad de Meoki en el mapa. Fue la mañana del 27 de octubre de ese año que un grupo de niños que se encontraban jugando en el patio de la casa de la familia Alvidrez vieron como de la tierra emergían unos pequeños seres de aproximadamente 15 centímetros de altura. Eran hombrecillos de color rojo y blanco además de que tenían los ojos grandes y sus cabezas eran proporcionalmente superiores a sus cuerpos los cuales se comunicaban con voces esterofónicas. Los niños dentro de su inocencia y el no saber qué hacer ante esta situación, decidieron que lo mejor era ponerse a jugar con ellos en secreto, lo cual hicieron por algunos días. Los niños mencionaron que estas criaturas se escondían en un agujero que se encontraba en el patio de la casa y que al atardecer salían para estar con ellos. Todo parecía ir bien, hasta que pasó algo que los obligó a hablar sobre su descubrimiento. Entre todos esos niños, que ahora ya son personas adultas, se encontraba Willy, quien relató que decidió aventarles agua a los hombrecillos, resultado de su curiosidad. Esto no pareció agradarles a estos seres, lo que hizo que uno de ellos agarrara el brazo de Willy, produciéndole una herida, la cual parecía entre una quemadura y un rasguño. Los niños, viendo que la herida era grave decidieron pedir ayuda, por lo que Willy fue llevado a la Cruz Roja. Aquí su herida empezó a ser valorada, y se les cuestionó cuál había sido la causa de esta. Willy no salió de su versión que decía que uno de los monitos con los que estaba jugando lo hirió. Ante esto también se les preguntó a los otros niños que se encontraban jugando en ese momento sobre qué era lo que había ocurrido. Se les dijo que dibujaran a los seres que vieron y que terminaron hiriendo a Willy, la sorpresa fue que todos representaron de la misma manera a estos inquietantes seres, similares a ranas erguidas y con grandes ojos saltones. La noticia de estos bonitos se empezó a popularizar entre la gente del lugar. La fama de los seres extraños fue tanta que llegó a esparcirse por todo el territorio nacional e incluso fuera del país. Prensa nacional e internacional llegaron a la casa donde ocurrió el encuentro para entrevistar a los niños y redactar sus notas sobre lo ocurrido. Esto conmocionó tanto y generó tanta polémica al grado que los medios de comunicación se saturaron con este tema, relacionándolo con el fenómeno ovni. Los títulos de los diarios mencionaban que estábamos siendo invadidos por extraterrestres. Cientos de personas se arremolinaban en el patio de la casa de la familia Alvidrez tratando de ver a los famosos monitos. Los boletos de autobús hacia Meoki se agotaban. Ahora todos querían ir a ese lugar, con la esperanza de encontrarlos y obtener una respuesta. Pero fue en vano. Estos seres jamás volvieron a aparecer. Algunos entusiastas de la ufología dijeron que este caso podría ser verdadero, debido a que en otros lugares del mundo también se habían registrado sucesos similares donde extrañas criaturas se habían visto. Otros hacían mención de que los niños suelen tener una vasta imaginación, por lo que pudieron haber inventado la historia. No hubo más evidencia que la herida y el relato de los niños, por lo que muchos se cuestionaron sobre si esto había sido verdadero. Con el paso de los días, las declaraciones de los niños daban más características sobre aquellas insólidas criaturas. Por ejemplo, que los seres tenían los pies similares a las patas de rana, que tenían tres dedos, que su pecho se iluminaba de color rojo y que tenían pelos de color amarillo. Ante esta declaración, muchos empezaron a decir que todo fue un invento influenciado por dos factores. Uno de ellos fue que hasta pocos años atrás se había estrenado la película Encuentros cercanos del tercer tipo, y el otro fue que tan solo unos días atrás la película E.T. se había pasado por televisión y había escenas donde se le veía iluminar el pecho a Iti, igual a lo narrado por los niños. Sin embargo, estas hipótesis en realidad no demostraba nada. Pero desde aquel día, Meoki Chihuahua fue conocido como la tierra de los monitos. Lo más escalofriante del caso es que los monitos les habían dicho a los niños que estaban en ese lugar porque les agradaba el clima y que estaban observando el comportamiento de los habitantes y que en un momento tendrían que llevárselos con ellos. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza si la historia de los monitos de Meoki fue verdadera. Sin embargo, el poblado ha organizado eventos con referencia a este caso, e incluso se han hecho figuras en representación de los famosos monitos. Este caso es parte de las increíbles historias paranormales que han ocurrido en México, y que son poco conocidas. Con su ayuda podemos representar más casos extraordinarios de nuestro país y el fenómeno paranormal. Así que escríbanme en los comentarios si conocen alguna historia interesante de su comunidad que se necesite documentar para preservarla y podamos hacer video sobre ella. Y también recuerden que les dejaré en la descripción de este video el link de mi nuevo canal de YouTube que se llama La Ruta del Misterio, en donde los llevaré en búsqueda de lugares aterradores, misteriosos, embrujados, etc. Sé que les va a gustar mucho ese contenido porque me van a acompañar a todos esos lugares. Suscríbanse a ese canal, en la descripción de este video les dejaré el link.